La efemérides del centenario de la Constitución es de enorme relevancia, es una gran oportunidad para reflexionar sobre la importancia de nuestra ley de leyes, de nuestro texto jurídico fundamental eh, en, en 100 años de vigencia, por una parte ha regulado la vida pública del país y, por otra parte, ha eh, consagrado derechos fundamentales de los gobernados. Muchos de estos eh, están incumplidos en el mundo fáctico porque no son fáciles de cumplir. Eh, me refiero a los derechos sociales. Decía uno de los autores más importantes en la materia, en la materia de los derechos humanos, Norberto Bobbio, que eh, los derechos sociales son muy difíciles de llevar a cabo en los países denominados subdesarrollados, no solamente depende de la buena voluntad de un gobernante, sino de una serie de circunstancias que está más allá de esa buena voluntad pero el hecho de que estén en la Constitución obliga a los gobiernos a tratar de cumplirlos. Por otra parte, eh, se ha avanzado muchísimo en el reconocimiento de las libertades individuales y este, este avance en buena parte se debe a la actuación de las comisiones públicas de derechos humanos y a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Reforma de 2011, que consagra eh, en la Constitución, en el artículo primero, el principio pro persona, es de una enorme importancia porque señala que no hay una jerarquía a priorística entre la Constitución y los tratados internacionales cuando están involucrados los derechos humanos. Es aplicable eh, la norma que mejor favorezca a esos derechos humanos. Ahora bien, lo más importante, más allá de su consagración en la Constitución, en las leyes y en los tratados, es la vigencia efectiva de los derechos humanos y ahí todavía tenemos un largo trecho que recorrer. Estamos mucho mejor, hay que decirlo también, que otros países, que los países que se rigen por la charía, estamos mucho mejor que por supuesto que las dictaduras que quedan en el mundo estamos mucho mejor que regímenes autoritarios como el de Venezuela, por ejemplo. Pero nos falta mucho por avanzar porque debemos proponernos estar a la altura de los países donde más se respetan los derechos humanos. Debemos proponernos estar a la altura, por ejemplo, de los países de la Unión Europea eh, en donde hay un mucho mayor eh, respeto en la práctica cotidiana de las autoridades a estos derechos fundamentales. Todo esto eh, debe ser materia de reflexión, de análisis y de diálogo con motivo del centenario de la Constitución.